Apenas seis minutos nos separan de las 10 de la mañana y rapidito, rapidito nos metemos con otro de los temas y de los títulos que está en Estación Sur Digital. Tiene que ver con que el viernes se comenzó, o se trató en el Consejo Deliberante, precisamente en la Comisión de Hacienda, la rendición de cuentas del 2020. Lo explicábamos hace un ratito. El Ejecutivo, la Intendencia, Julio Garro, presenta... Bueno, en esto gastó el municipio. En la Comisión se trata y... Eh, después se da una evolución, seguramente sea uno de los temas más picantes que va a tener el Consejo Deliberante el miércoles que viene, y para hablar un poco de qué tenían esos números, de con qué nos encontramos, estamos en comunicación con el concejal del Frente de Todos, Guillermo Nano Cara, le decimos nana, eh, Nano, porque ya tenemos por lo menos esa licencia, porque todo también le dicen. ¿no? Nano, buen día, ¿qué tal? Aquí Sofía Peroni y Rizo Valvidares te saludamos. ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo les va? Muy buen bien, día. ¿y vos? Bien, bien, bien, bien. ¿Qué nos encontramos con los números? Mirá, este, bueno, ahí lo estabas adelantando vos, ¿no? A ver, nosotros venimos teniendo desde la gestión de Julio Garro una subejecución y un recorte presupuestario en las áreas más sensibles de manera constante. Esto hace a, a todos los años de gestión del Intendente. ¿Cuáles son las áreas más sensibles, las que tienen más impacto directo en la comunidad? acción social, seguridad, obra pública, este, bueno y salud fundamentalmente. Ahora bien, la salud del año pasado, obviamente, a partir del mes de marzo, de, del mes de marzo, perdón, cuando ingresa eh, el virus en la, en la Argentina, rápidamente en el Consejo deliberante le otorgamos al Poder Ejecutivo, uh -huh. esto es al Intendente, al Secretario de Salud como máximas autoridades en este caso concreto lo que se llama la emergencia sanitaria. De hecho es un proyecto de, de mi autoría, es decir, fue algo desde la oposición que le planteamos, porque obviamente frente a una, una situación tan anómala, tan dramática como la que estamos atravesando, pero ya lo preveíamos a esto en el mes de, de marzo, permitirle, lo que hace es permitirle al Secretario de Salud, al Poder Ejecutivo, mover recursos, mover fondos, asignar, reasignar este, partidas presupuestarias con muchísima más agilidad. Claro. ¿No? Y yo te diría, además, con, con anuencia, con banca, con respaldo, porque era toda la posición la que estamos diciendo bueno, también entendemos que, frente a un cambio de paradigma como el que estamos atravesando, es este, más que necesario que movilices o removilices eh, fondos. Claro. De marzo a fines del año pasado, lo estoy haciendo rápido, pero es importante esto, sí, digamos, sí, sí, sí. ¿no? Nosotros, ¿qué buscábamos? Bueno, yo presido además la Comisión de Salud. Yo decía, bueno, vení tiramos una enorme cantidad de proyectos para plantear o pautar alguna de esas inversiones. Esos proyectos, obviamente, no, no fueron escuchados, pero no es el punto central, sino que el punto central es que durante todo el año pasado no teníamos lectura de cómo se iba invirtiendo ese recurso, de cómo se iba este, poniendo ese dinero en mejoras de los centros de atención primaria en salud, primero, si querés, y fundamentalmente en la capacidad salarial de los y las trabajadoras. Vos recordemos que hoy tenemos efectores y efectoras de salud que están cobrando por debajo de la línea de pobreza y de indigencia por el tipo de ingreso que este, tienen. Esa es la dimensión, y yo te diría la, la demencia o la locura de estar en este contexto, sobre todo de pandemia, tan fuerte donde la primera trinchera o la primera línea de asistencia de atención de salud en ese sector que están por debajo sí. De sí, y que ha sido... Llevamos a fin sí. de año y no tuvimos nunca, nunca, una sola respuesta de cómo se estaba invirtiendo el dinero. Claro. Y que estos centros la rendición de cuentas, que encima se su ejecutó y ahora si quiere lo retomamos, y uh -huh. además con una mentira, porque se le asignaron cosas que no, este, que no estaban para tratar de enmascarar los números. Bueno, eso fue el colmo de decir, más allá de las diferencias políticas, de las diferencias ideológicas, de la diferencia de cómo atravesamos la pandemia y la gestión de la pandemia en términos políticos, acá estamos hablando de que no se puede subjecutar esta área sin que haya un cambio, por lo menos exigimos y demandamos un cambio concreto en el área, porque la pandemia sigue y requerimos de una asistencia de atención primaria cada vez más robustecida precisamente para liberar los hospitales públicos que son hoy los que están salvando directamente peleando entre la vida y la muerte a partir de las salas de terapia intensiva. Entonces hay que sí. liberar lo más que se pueda en los hospitales y trabajar lo más que se pueda en los centros de atención primaria y salud. Pensaba en los centros eh, eh, que mencionabas, Nano, y fueron uno de los temas también en donde... Eh, hizo alarde, por lo menos en los eh, medios eh, empresariales de, de Capital, eh, en la Nación Más y en América, sí. en donde decía, bueno, son centros que tenemos para poder llevar adelante la vacunación y la provincia no milita, bueno, algo de lo que también hemos hablado varias veces eh, en la mañana informativa. Uno de los datos que quiero resaltar en función de lo que leía es que, y quería preguntarte, de lo que se eh, destinó al municipio, más de la mitad fue fondos de la provincia de Buenos Aires. Eso es la masa presupuestaria general. Nosotros digamos que eso también es otra cosa para ponerla. Pautamos un presupuesto de 12.000 y pico de millones, 12.500 millones aproximadamente. ¿no? Eso es lo que habíamos pautado prepandemia. Cuando hicimos el presupuesto, o cuando Garro trae el presupuesto, el año, en diciembre de, este, del 2020. Cuando atravesamos la... Eh, perdón, del 2019. Cuando atravesamos la, la pandemia, y empezó a caer la recaudación, recuerden, Garro hablaba de esto, lo cual es lógico, digamos, ¿no? por, por varias razones de, propias de la crisis, entonces empezó a generar un ajuste fenomenal en, este, en determinadas áreas. Por ejemplo, en obras públicas, siempre esperamos que la que no tuviera recorte sea eh, salud, fundamentalmente, acción social y desarrollo productivo. ¿Por qué desarrollo productivo? Este, desarrollo local, es la que sostiene la, la, la producción a través, por ejemplo, de créditos blandos para las pymes, para los comerciantes y las comerciantes de la ciudad de La Plata, que la vieron, ya la veían veniendo negra por el proceso recesivo del último año de la gestión de Mauricio Macri, con la pandemia fue un golpe este, fuertísimo en, en ese sentido, con lo cual había que asistir. ¿Cómo ha hecho la provincia de Buenos Aires y cómo ha hecho la Nación? No estamos inventando nada nuevo para con los recursos propios del municipio poder asistir ahí. ¿Vos pensar que nosotros estuvimos meses enteros Sí, cero inversión en obra pública. Entonces ahí empezábamos a ver ese recurso. Decir, bueno, acá está acá hay guita, para ser bien concreto. Pongámosla en la gente, pongámosla en la sociedad. Cuando cierra el ejercicio nos damos cuenta de que prácticamente tuvimos el mismo presupuesto, en términos numéricos, en términos absolutos. Obviamente porque la mitad del presupuesto fue sostenido por la transferencia de recursos fundamentalmente de provincias. Prácticamente la mitad de los recursos... Mm que contó el Intendente Garro, los transfirió a Axel. Eso también para decirlo concretamente porque vos hablabas de esta nueva etapa panelista de, del Intendente, de aparecer por los medios de comunicación nacional, virtiendo una enorme cantidad de cosas que uno, cuanto menos, eh, eh, algunas son mentiras llanamente, y no se pueden llamar de otra forma porque no, este, no vamos a andar con eufemismo en un contexto eh, tan... tan eh, dramático como el que estamos atravesando, y menos cuando estamos hablando de recursos y de transparencia con los recursos públicos, este, insisto, de alguna forma mentira, otra si querés, eh, no la falta de decoro de reconocer esa asistencia concreta de provincia para sostener la administración municipal. Pero lo que más indigna y lo que más subleva es que de ese dinero, cuando uno ve en las cuentas, vos pensás que nosotros nos dieron, y yo te estoy hablando con haber leído unos bodoques así de la rendición de cuentas de los libros en este 48 horas. Y ellos le sacaron despacho en 24 horas. O sea, lo presentaron y al otro día están sacando despacho el oficialismo sin poder analizarlo, estudiarlo. Son, eh, eh, más allá de, de, del plexo, del, de, del bagaje que tiene la, la, eh, la rendición de cuentas, eh, además son muchos números, digo, es algo para... Y están, muchos de los números están ocultos. ¿Eh? también hay que decirlo, hay una falta de transparencia muy clara en cómo se muestran esos números. Uh -huh. Es decir, con un concepto, por ejemplo, publicidad, abordan adentro cualquier gasto, que no sabemos si la compra de una resma, por ejemplo, uh -huh. puede sí. estar ahí, o pagar el servicio en un canal de televisión nacional para ir a un polémica en el bar o algún programa de la televisión. Eso no te figura concretamente dentro de, este, de la inversión pero yo quiero volver a lo mismo, cuando vemos además que una sub ejecución muy grande en todas las áreas sensibles, y que creció y que creció fenomenalmente la inversión en pauta y en publicidad, claro. ahí cuando decimos, y encima te agrego algo más, porque ustedes son parte de un medio público de la ciudad de La Plata, cuya injerencia en esta ciudad es importantísima para la comunicación de, este, de la política pública, estamos hablando, ¿eh? no partidaria, sino la política de Estado, y yo estoy seguro... O que no reciben pauta. No, no, es que está seguro. Pauta, sí, no, no, bueno. y, y lo venimos, es así, pidiendo, es y lo venimos así, pidiendo. Es así, sí. además, como, como medios comunitarios, imagínate que, que también el sostenimiento es, eh, cuesta el doble. No, no, tenemos muy, muy poco tiempo y, y no, no quiero eh, despedirte sin que, eh, sin abordar tres, eh, tres ítems que te los nombro así, juntos y rapidito, porque eh, no, no quiero que queden afuera. Eh, educación, que viene sub-ejecutado ya desde antes de la pandemia. Mm. Eh, ¿Y qué, qué pasa ahí con los barrios, con los merenderos, con los comedores? Porque eh, te voy a, te quería preguntar también por la cultura, porque hablaste de producción, pero me parece que, que, que es mucho más, eh, necesitamos mucho más tiempo. Pero bueno, si, si podés eh, hablarnos de alguno de esos ámbitos, eh, agradecida. Dale, hagamos notas igual cuando quieran y cuando quieras también interrumpirme ahora porque me puedes por ahí te, te la hago media larga ahí. pero bueno, cortito eh, educación viene una sufriendo una subejecución presupuestaria todos los años el promedio es del 48% si juntás todos los años lo que se subejecutó en esa área eh, eso para, para ponerte una dimensión uh -huh. obviamente también interviene cultura para tomar el otro tema de cómo estabas hablando este, sabemos lo que, eh, lo que ha pasado además con los talleres por ejemplo que se brindan hoy en, este, en el pasaje de Ardor Rocha, los talleristas y las talleristas, lo que están cobrando también sueldos por debajo, ingresos por debajo de la línea de indigencia, pero además se le agregó que le cobran ahora a las personas que van a hacer esos talleres. Y eso, ni siquiera eso, generó una redundancia en, este, en guita para quienes están llevando adelante los talleres. La asistencia a los centros culturales. Eh, fue solamente de, sí. de, de pico de boca de pico como decimos uh -huh. en el barrio uh -huh. porque no se puso un mango cuando todos sabemos que es uno de los sectores el sector te diría más golpeado en términos de la crisis porque es el que está en el último junto con este, los cines digamos y los espectáculos este, al aire eh, perdón al aire abierto los espectáculos eh, artísticos es uno de los últimos en poder ser habilitados cuando eh, crece o en este caso una segunda ola de COVID, crece en la cantidad de contagios, así que es al que primero tenés que ayudar, porque además genera fuente de trabajo genuina y además el patrimonio cultural intangible propio de la Ciudad de la Plata de tener ahí una cosa muy interesante para mostrar que eso que es el valor artístico y cultural de nuestra comunidad. Y no me acuerdo cuál era el tercer tema que me dijiste. Barrios merenderos que, que venimos hablando mucho con ellos acá en la Ciudad de la Plata. Mira, esto es para indignarse por, también. De la transferencia de recursos que nosotros vimos que hacía la provincia para sostener, por ejemplo, los barrios de la ciudad de La Plata, los comedores, que fue algo que Garros se comprometió frente al comité de crisis. Recuerden, no es solamente una cosa, este, se comprometió frente a las eh, organizaciones libres del pueblo que él mismo convocó al comité de crisis, le recortó la plata que entró equivale, es decir, de cada 100 pesos, para decirlo así, que habían destinado, el municipio, habían proyectado destinar para comedores en la ciudad de La Plata, ¿no? Lo redujo en 7, y esos 7 pesos es el equivalente a lo que entró de provincia, es decir, por cada dinero que entraba de provincia, en vez de reforzar y mejorar el servicio aprovechando esa, este, esa banca de provincia, para también hablar claramente, no, lo que hicieron fue recortar los recursos propios y a dónde lo transfirieron, a publicidad, a propaganda, que quiero decir con esto, entendamos que publicidad y propaganda no son los afiches de la campaña de vacunación que no, vemos no. en la Ciudad de La Plata, sí. en las cartelerías y demás, eso lo paga provincia, ¿eh? no son eso, estamos hablando de que pauta y publicidad son horas o minutos en medios de comunicación, lamentablemente sí. nacionales, y que no redundan en un mensaje ni sanitario, ni social, ni económico que impacte positivamente en la comunidad. Bueno, algo que no ha, no ha dado respuesta el Ejecutivo en tiempo, incluso Florencia Rolíez, concejala, había pedido un informe por 9 millones que se habían gastado eh, justo, que coincidían una semana en donde había aparecido Julio Garro en América, en ese momento, digo, antes de que Florencia Rolíez, que parte de era parte de, de, de, de, del equipo de ellos, presentar ese informe y dejar a la banca. Y tampoco nunca hubo mucha explicación sobre eso. Nano, eh, te tenemos que dejar la última muy brevemente que parece importante. Lo mencionábamos, capítulo aparte, Carolina Píparo, ¿no? También. Bueno, lo de Píparo es eh, tal cual. Primero que tiene su ejecución en su área programática. Claro. También, arranquemos, che, asistencia a la víctima. Estamos hablando de que el año pasado la ciudad de La Plata lamentablemente una de las ciudades con este, mayor niveles de estadística de casos de violencia, de violencia de género. Este, ha sido un año complejo en general en, en, en, en este tema, pero particularmente en la ciudad de La Plata. Ella tiene una responsabilidad concreta concreta como funcionaria pública municipal. Yo creo que es realmente este, una barbaridad que sigan sus funciones, ya lo hemos planteado, esto lo hemos dicho, además de por su ineptitud en la hora de llevar adelante la secretaría que le corresponde, con los recursos que le corresponde y asignado, porque todos este, lo hemos visto como vecinos y vecinas ya de esta ciudad, eh, realmente la, la, la vocación de salir a cazar a dos muchachos de la, la ciudad de La Plata con su auto, una cosa nefasta de la cual no dieron una sola explicación política institucional, está cursando por las vías legales por tentativa este, eh, de homicidio. Esa es la carátula de la causa judicial. Ahora, en términos políticos, institucionales, como funcionaria, que se debe que se dé una explicación a la comunidad, no hemos tenido más que mensajitos en Twitter o algún pasaje por algún medio de comunicación de ellos, muy anuente, que no le ha repreguntado sobre qué era lo que le iba diciendo en el auto, por qué dice un comisario que se dieron a la fuga cuando ellos estaban en la comisaría, uh -huh. ¿eh? porque también esa es la otra, por eso también eso es lo que explicó la... Eh, la la prisión preventiva para este, su marido. Es decir, un montón de cosas que quedan ahí muy turbias. Otros oficiales que dieron, comparecieron frente a la justicia diciendo que encontraron eh, olor a alcohol en, en estas personas, más allá de los videos que todos pudimos ver, la participación del secretario de Seguridad, el que ya nadie habla más, la anduglia que de repente apareció mágicamente a resolver el, el bolonqui en eh, ese, esa trágica este, noche. Bueno. Un montón de cabo yo diría que más que cabo suelto, de este, alertas que realmente complican la, la situación de, de los hechos, como fueron narrados, y que a nadie pareciera, fundamentalmente al intendente de la Ciudad de La Plata, a nadie pareciera importarle qué es lo que piensa. Ahí, por ejemplo, el intendente no salió por todos los canales de televisión a hablar. Vale. En ese momento nos guardamos, hicimos otra, este, nos hicimos los votarios también, como se dice, en el barrio, y ahora mágicamente sale. A panelear, diciendo barbaridades además, porque también digo, déjame que te corto, que, que termino con esta. Sí. La Ciudad de La Plata ha crecido en los niveles de contagio muy grandes. Estamos teniendo todavía, si bien están ingresando las vacunas, estamos, yo te diría que mes, dos meses de poder tener un impacto ya fenomenal realmente en la cantidad de vacunados y vacunadas, pero tenemos que cuidar el sistema sanitario en este momento. Y esto no se puede poner en la discusión electoralista mediocre en la que nos quieren llevar y en la que quiere llevar el intendente Garro le voy a decir así muy claro, la ciudad tiene que tener un control preventivo en la misma, hemos visto este fin de semana, el tránsito que ha habido, este, bueno, me parece que en eso hay que ponerse un poquito más las pilas, dejar de hacer eh, una salida, un control un día para la prensa, y ponerse de verdad en, al frente, invocación de servicio, de poder, insisto, controles que son preventivos, que a veces basta ver un agente municipal en un lugar para allá que los pibes y las pibas no estén compartiendo los juegos en una plaza, como vi el fin de semana, y lamentablemente pudiendo ser vectores de, eh, del virus, de contagio, eh, que después son eh, pérdidas que lamentamos todos y todas. Nano, no, no, muchas gracias por tu tiempo, que tengas un buen día. No, gracias a ustedes. Guillermo Nano Cara, concejal de Frente de Todos, uh -huh. ahí hablando sobre la rendición de cuentas, de algo de lo que va a dar a hablar todos estos días y eh, que seguramente el miércoles en el Consejo Deliberante se siga debatiendo. Y el jueves con David Barresi. Y el jueves lo repasamos. Exacto. Esto y otros títulos más con David Barresi. 50 barrios, 5 puntos cardinales.